Se trata del joven Joan gutiérrez quien reside en el sector Vista San Francisco. Él mismo está señalado por las autoridades como el responsable de herir y asaltar a la joven banquera rudelania Abreu, quien resultó herida a cuchilladas en medio del asalto realizado el pasado miércoles. No, la situación es que me están acusando de un robo que yo no he hecho. Ustedes saben, me están acusando de un robo que yo no he hecho y yo vine a entregarme. Para que la que atracaron allá en la banca vea el rostro y identifique a ver si fui yo que la atraqué. Porque yo no yo no tengo que ver con eso. Yo lo que hago video de YouTube y eso, me pueden buscar allá ahí. Y tengo muchos seguidores y de todo que Yo lo que he con con YouTube y tengo a mi mujer embarazada, estoy metido en papeles, que papá mío me tiene metido en papeles, me dice no te me metes en problemas, que no puede caer preso. Y yo estoy tranquilo y me apuesto temprano. Le puedo preguntar a mi mamá que yo me cuento temprano todos los días. ¿Qué te motivó a entregarte? ¿Eh? ¿Qué me motivó? ¿Qué? No, que yo soy inocente y bajé a entregarme porque yo no tengo que ver con nada de eso y bajé a dar la cara para que vean que yo no he hecho nada porque yo tampoco voy a correr de la justicia si yo no nada porque yo no soy un prófugo. NTN, Arismendi la Antigua.